Una vez que hemos definido cuál va a ser la estructura del documento que se han creado los estilos de página, que se han insertado los diferentes saltos de página en el documento para estructurarlo y que hemos comprobado que está todo correcto, eh, lo que sería el esquema general del documento, ya pasaríamos a preparar los contenidos. En el proceso de preparación de los contenidos, lo que tenemos que pensar es eh, ese, esa organización jerárquica que vamos a hacer de todos los contenidos, de puntos, subpuntos, etcétera, eh, tenemos que organizarla eh, eh, utilizando los estilos de párrafo. Entonces eh, tendremos que hacer la creación de estilos de párrafo. En un principio la estética que les apliquemos no tiene mucha importancia, si sí tiene importancia que creemos esos estilos y que tengamos ya eh, el esquema de, el, de la estructura de todos los contenidos. También podemos crear estilos de carácter, sobre todo si nos interesa pues remarcar algunas palabras o, o algunos elementos dentro, del, dentro de todo el contenido eh, y si utilizamos un estilo de carácter pues vamos a poder centralizar todo lo que sería esa estética. Es importante en los estilos de párrafo que utilicemos o que apliquemos el nivel adecuado, sobre todo en los párrafos que vamos a utilizar para los encabezados para los encabezados o títulos, títulos de nivel 1, títulos de nivel 2, títulos de nivel 3, etc. De esta manera estaríamos ya pensando en esa jerarquía de puntos importantes, subpuntos, sub subpuntos y demás en la que vamos a estructurar el documento. Una vez que tenemos ya esos estilos creados, empezaríamos ya la, la escritura de los contenidos, esa edición de los contenidos y a la vez que vamos escribiendo esos contenidos, vamos aplicando los diferentes estilos de párrafo o de carácter pues para remarcar los diferentes elementos que nosotros queramos. Cuando estamos creando el documento, además de poner texto y poner ese texto organizado, también vamos a incluir... Eh, imágenes, vamos a utilizar también tablas, vamos a utilizar una serie de elementos que nos van a permitir también navegar sobre esos elementos pues a través de una herramienta que tiene el procesador de texto que es el panel de navegación. Entonces sí es interesante que actualicemos los nombres de esos elementos navegables para favorecer el acceso a ellos. Eh, es aconsejable que esos nombres se vayan actualizando conforme se insertan los elementos pues, para que eh, el mantenimiento del documento pues, sea algo cómodo y, y no haya que dejarlo pues, todo para el final. Una vez que se han creado ya, eh, que se han incluido todos los contenidos, pues se revisa eh, el aspecto, decíamos antes que el aspecto de los estilos que en principio no es muy importante, y una vez que tenemos ya aplicados los estilos en los elementos convenientes del documento, entonces sí que es ya eh, el momento de definir o de revisar si esa estética que hemos aplicado tanto a los estilos de párrafo como a los estilos de carácter es la que nosotros consideramos adecuada para el documento. Se haría ya la actualización de esos estilos y, y ya pues nos quedaría todo el documento con la estética que, que hayamos decidido. Eh, una vez que tenemos ya ese esquema, pasaríamos a la parte de índices y en la parte de índices incluiríamos los índices o tablas de contenidos que vamos a incluir en, pues, para permitir al, al usuario, al lector acceder y ver los contenidos del, de todo el documento. Los índices que podremos incluir serán índices de índices de contenidos, índices de tablas, índices de ilustraciones y de otros diferentes elementos que se hayan podido incluir. Una vez que está todo ya debidamente actualizado, tendríamos que hacer esa revisión general del documento para ver si contiene pues, los elementos que nosotros pretendíamos. La navegación en el documento es importante por la facilidad que nos da de tener eh, en todo momento una estructura global de lo que es el esquema del documento a la vista. También eh, nos permite pues, eh, tener puntos de acceso directos a los diferentes elementos navegables. Eh, después veremos en el navegador pues, que, a qué elementos nos estamos refiriendo y los que más vamos a utilizar van a ser los encabezados eh, veremos siempre el mapa de, en el esquema de, de navegación, vamos a ver todos los encabezados y eh, pues nos va a permitir con doble clic acceder a los diferentes elementos de, del encabezado del documento. También si hemos incluido tablas pues nos va a proporcionar un acceso directo a las diferentes tablas, lo mismo para imágenes y lo mismo también pues, para los diferentes índices que hayamos incluido los índices por defecto los vamos a incluir en la zona de índices aunque eso no eh, impide que podamos incluir índices en cualquier otra parte del documento pues por ejemplo en la contraportada en este curso pues lo que vamos a ver es un poco lo que hemos visto ahora el cómo trabajar con el procesador de texto cómo ser más eficientes en el uso de los diferentes recursos que nos proporciona el procesador de texto cómo navegar en todo lo que serían los elementos que tiene el documento, pues de una forma fácil haciendo uso de las herramientas que nos proporciona el procesador. En los eh, siguientes vídeos, pues veremos toda esta información.